Dos personas imputadas, una mujer arrastrada por un vehículo, una situación que pudo terminar en tragedia. Exactamente, estamos hablando, esto ocurrió en la madrugada del miércoles Mirá, las imágenes son totalmente contundentes eh, Los vecinos fueron quienes grabaron este video que la verdad llegó a instancias de eh, los medios nacionales eh, debido a lo que ha generado la conmoción de este video ¿Cómo ocurre el hecho, Sergio? Vamos sí, hay una a compra y venta de autos en el medio Una compra y venta de este vehículo, que es un Mercedes Benz, eh, donde lo que la mujer, el hombre que le vende a esta mujer Héctor Altamirana, Altamirano, bien digo, va hasta la casa de esta mujer, le golpea la ventana y le dice que el auto que ella le vendió, porque a ver, hicieron un intercambio de vehículos, estaba roto. La mujer le responde que eso se puede arreglar el día siguiente para poder hablarlo bien. Es por eso mismo que cuando este hombre comienza a enojarse debido a esta situación, se enoja porque eh, comienza a, a ser agresivo inclusive con, con esta mujer, es allí cuando intenta robarse este auto que está se en Se sube y sale. ...que están viendo en imágenes. Pero ¿cómo se lo quiere robar? Porque no. tenía una llave que era también copia que no la había entregado a la mujer. Este hombre iba con su hijo, se suben al vehículo... La mujer, para que no le lleven el auto, ella se aferra del capó y allí es cuando comienza esta situación que ven en imágenes. Terrible. Varios metros la lleva. Tres kilómetros sí. aproximadamente, de acuerdo a lo que habían dado a conocer. Eh, según lo que dice la mujer, es que ella eh, no entendía lo que estaba pasando, que este hombre le quería sustraer el propio vehículo que le había vendido y la verdad es que es... Impresionante lo que eh, se ve en las imágenes. Finalmente, en el día de hoy, el fiscal eh, Omar Jadur de San Martín imputó a los Altamirano eh, como robo agravado. Pero no se descarta, Sergio, que se pueda ampliar la calificación a tentativa de homicidio. Porque la verdad es que podría haber sido peor lo que le habría ocurrido a esta mujer. ¿La mujer está bien hoy? Sí, sufrió quebradura en uno de sus brazos eh, y... Detu detuvieron la marcha del vehículo gracias a que el hijo de esta de esta mujer pudo detenerlo. Eh, se les atravesó y allí es cuando pudo detener la marcha. Si no, vaya a saber qué hubiese pasado con esta mujer. Que lo que la intención que tenían los altamiranos era huir, que la mujer se cayera en algún momento. Llevarse el auto. Y llevarse el auto. Deshacer la compra que habían hecho. Exacto. O la venta que habían hecho. No había entregado ese auto. Eh, padre e hijo imputados ya por la justicia. Sí, por robo agravado y como decía recién, no se descarta que se amplíe la calificación a tentativa de homicidio. Muy amable.